amigas amigos bienvenidos a un vídeo más de todo un poco jorlere en facebook en youtube igual estoy igual en con así de todo un poco jorlere en este vídeo vamos a hablar de numismática vamos a ver eh, hablar sobre los las monedas de un peso morelos yo cuento con tres aunque en realidad son cuatro monedas de morelos que salieron en aquellos años años atrás <ríe> me falta una <ríe> y, y pues hay que buscarla hay que conseguirla bien amigos este bienvenidos bienvenidos ayúdenme a compartir este video para para las pues, personas que cuenten con monedas o estén interesados en en la numismática en colección de monedas antiguas pues se vengan un ratito aquí a charlar para para ver esto, ¿verdad? A ver cuánto valen las monedas con las que tienen ellos ahorita. Con las que cuentan. Además déjeme acomodar esto de aquí. Bueno, en lo que acomodo bien aquí la pantalla del video en vivo, vamos a ver la intro. Y vamos a empezar a hablar sobre las monedas de un peso de mi colección. Vamos a ver el precio que tienen. Tengo tres monedas de un peso y me falta una, pero igual también la vamos a ver de esa. Bien, vamos a la intro y en lo que acomodo aquí. Bien, sirve que se unen más. Ayúdenme a compartir, denle me gusta y vamos adelante. We'll be right Muy bien, muy bien Ya estamos de regreso Bien, pues vamos a empezar con esta moneda A ver, vamos a ponerla Vamos a ponerla Esta Esta es una moneda de un peso del año 1983 Esta, esta es con la que yo cuento en este momento más no, es que está retrasado, se retrasó aquí esto porque yo creo que tengo mucho mucho abierta, mucha cosa abierta. Vamos a ver, vamos a reiniciarlo a ver si se agarra. Bien, sí, ahí está. Esta es la moneda de un peso del año 1983, Morelos. Esta es con la que yo cuento. Está, está un poquito maltratada. Ay, está. Ahí está. Ahí está. Está un poquito maltratada, eh, pero pues está en muy buen estado. ¿Qué pasó, se movió todo. Ahí está. Acercarle un poquito. Un poquito nada más. Estoy en vivo, ¿eh, amigos? Estoy en vivo. Esto es en vivo. Bien. Ahí sí. Este. Se mueve mucho. Bueno. Por atrás eh, tiene el, el sello del el escudo mexicano. Y pues esta. más ¿no es que está de cabeza. Ahora sí. Entonces, sí, sí. que okay, ¿No, no le hallo aquí todavía esto? Ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien. Bien, y vamos a ver esta moneda. Sus características Esta moneda se, empe se empezó a acuñar en el año de 1970 al año 1992 ¿Sí? el... Esta que yo tengo es del año 1983 Incluso en esta misma página este, nos viene un precio aproximado de cuánto vale Para que ustedes no lo salgan eh, creer que las monedas que con las que cuentan valen muchísimo dinero Vamos a ver los precios reales según Esta es una, una, una página donde venden y compran, intercambian monedas. Es una, una página de, de numismática. Muy bien. Bien, dice, periodo de Estados Unidos mexicanos del año 1970 a 1992. Fue cuando empezaron a acuñarse. Sí. Eh, moneda que fue en circulación. O sea, esto quiere decir que no fue una edición especial. Simplemente sacaron bastantes monedas eh, en, a circulación. Y la aleación o el material con que se hizo fue de cuproníquel, que este es cobre y níquel, me, cobre y níquel mezclado. Muy bien, el canto está estriado. Esta, esta moneda sí está estriada. Por un lado, ya, ya lo corroboré, nomás que como ahorita la, la imagen está lenta, pues no puedo corroborarlo, ¿verdad? Esto ya se trabó. Araceli. Chiquirín, gracias amiga Por seguir la página Muy bien, sigamos Ya se trabó la imagen, ahorita la vuelvo a, a, a retomar Muy bien, este Dice mmm, Aquí vamos a hablar lo más interesante ¿sí? Lo que son las características Del año de acuñación Y también vamos a hablar de la cantidad Que se, eh, se acuñaron Aquí dice que se acuñaron 100 millones de monedas Entonces no es una moneda este, Rara ¿sí? pues Salieron muchísimas en circulación Pero como yo soy coleccionista Me gusta coleccionar De hecho me falta una Por adquirir, ahorita les voy a decir cuál Pues, pues sí, tiene un precio muy, muy bajo Aquí dice que aproximadamente Tiene un precio de 0.037 eh, 0.037 de, eh, de moneda euro entonces, vamos a, a ver las monedas. A ver dónde está el precio de monedas. Dice que cuesta 0.037. Vamos a ponerle cuánto equivale los, los euros ahorita. Entonces, dice que son aproximadamente en pesos mexicanos 8 pesos con 57. Sí, este... Aquí viene por qué estoy haciendo estos videos. Eh, hay mucha gente que se basa en los precios que ven en Mercado Libre, que dicen, ah, pues, tengo esta moneda, voy a ver cuánto vale el Mercado Libre. Pero en Mercado Libre hay personas eh, que sí exageran demasiado, siendo que, pues, ni siquiera se meten a informar si en realidad vale ese precio o, o, o tiene el valor, esa, esa cantidad que ellos exigen o ponen a su, a su moneda en Mercado Libre. Por ejemplo, ya vimos que cuesta aproximadamente... Obviamente, ahorita ya es una moneda que ya está fuera de circulación, ya, ya no tiene ningún valor, ¿sí? Pero el mercado libre, de 8 pesos, imagínense, lo ponen en 85 pesos, una sola moneda, ¿sí? Aquí eh, igual, eh, 85 pesos, aquí miren esta, 6 mil pesos no se dejen llevar por eso, eh, son monedas, ya vimos que fueron 100 millones de monedas que se acuñaron, entonces son monedas que hay muchísimas, aunque ya no están en circulación, muchas personas cuentan con ellas, aparte también tiene que ver mucho la, la calidad, la ley, el, el, la calidad proof, que ahorita al, a, más al rato vamos a hablar sobre de eso, qué significa eh, la calidad proof, ¿sí?, me estuve investigando y les voy a, aquí a, a, a decir qué significa todo eso. Para que también no les vean la cara de que, no, pues, está brillante. No, no, no. No, no significa que porque esté brillosa la, la moneda, porque la pudieron, pues, este va, vaya a valer mucho. O sea, puede que sí valga $85 pesos. Oiga, personas que sí, lo, sí las compren, ¿sí? Yo esta, pues, yo la tenía ahí en mi colección. De hecho, fue una moneda de... de de que estuvo en manos de mi familia. Pues cuando estuvieron en circulación. Obviamente pues salieron de circulación. Y pues se queda, nos quedamos con muchas monedas de estas. ¿Sí? Entonces estas, estas monedas. Creo que le sacan más valor. Si las venden al kilo. ¿Sí? Bien. Ahora vamos. Vamos a, a otra moneda. Nada más déjenme volver a. Ahí está. Ahora vamos con la moneda. Esta, sí. esta es un, de un peso, es del año, nada más que aquí, esta moneda tiene el año al, re, al adverso, o en el sello más bien, donde está el sello, vamos a ponerlo aquí así, aquí así, para hacer un zoom, y en esta moneda es del año 1953, a ver si me deja hacer el zoom, No, ah, sí, ahí, va. ahí va, ahí va, ahí va Estamos en vivo amigos, estamos en vivo Y mi computadora sí está muy Muy chafitas, muy lenta Bien, pues aquí, aquí se ve Que es del año 1958 ¿Sí? Esta Esta la compré en una tienda de numismática Aproximadamente eh, Me costó como 150 pesos, ¿sí? Eh, es una tienda que pues sí tiene prestigio. Me gustó mucho cómo me atendieron y pues por eso la adquirí. Bien, y pues al otro lado, al, a, en el adverso, ya se volvió a trabar. Sí, va, va, va. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Bien. Está este Morelos, si sí es diferente al, al anterior que les había mostrado. ¿Sí? Ahí está. Bien, vamos a ver las características de esta moneda. Vamos a la página web. Eh, esta moneda, esta sí es plata, la anterior era eh, cuproníquel, cobre níquel, esta sí es plata. Pero esta tiene una ley de punto cien o 100 pues, ¿sí? ¿Qué significa la ley? Significa que eh, es un porcentaje de ya sea plata, oro, ¿sí? Que está incrustado en la moneda, en la moneda, en su acuñación. Entonces, si es punto cien o 100 ley, quiere decir que trae un 10% de plata. Y lo demás es otro tipo de material, ya sea cobre, cobre o, o níquel, ¿sí? Pero esta sí trae plata. Bien, esta moneda se acuñó en 1958. Bueno, en realidad se empezaron a acuñar en 1905 y se terminaron de acuñar en 1969. La que yo con lo que yo cuento es de 1958. ¿Sí? Esta este no trae el canto astreado. Esta trae un grabado a, en la lateral. En el canto trae un grabado donde dice el, el, la cantidad de... De, del valor de la moneda. Sí, que dice un peso. Nada más que aquí no puedo ponerla de un lado porque pues ya vieron que mi cámara pues está. o mi computadora se traba. Y aparte, pues la tengo en su En su paquetito. En su cubrepolvo. Bien, en la descripción del, del canto dice independencia y libertad. Bueno, pues aquí se ve el este. Ah, así en el canto, pues dice independencia y libertad, perdón. No, no dice el. El valor de la moneda. ¿sí? Y es este Morelos. Y en el en la parte del sello, pues dice Estados Unidos Mexicanos. Un peso y ahí es donde trae el año. Es, es raro encontrar una moneda que traiga el, el año de acuñación en el escudo. La mayoría lo trae aquí en la. ¿Cómo se llama? En la. En la parte donde está la. la persona eh, conmemorada. Sí. Bien, vamos a ver la cantidad que de estas monedas. De este año, del año 1958, se acuñaron 41 millones 899 mil monedas. Entonces, tampoco es una moneda muy, muy, muy, muy rara. ¿Sí? Eh, no se acuñaron tantos, pero como la otra moneda de un peso, pero sí se, se acuñaron bastantes. Estas pues pues por su, su valor que sí trae plata, sí disminuyó considerablemente cuando dejaron de, de salir en circulación. ¿Sí? Entonces estas monedas sí, y aparte como tienen plata, sí valen un poquito más de su valor. Vemos aquí el precio de aquí en esta página web, que es, es de intercambio, pues, compra-venta. ¿sí? Y tiene un costo de 2.34 euros. Sí, que en pesos mexicanos vendría 2.34, vendrían siendo 54 pesos aproximadamente, ¿sí? Ahora vamos a Mercado Libre para ver en cuánto las personas creen que vale esta moneda, de, dependiendo su, su conservación. Bien, vamos a Mercado Libre. Vamos a ver que cargue. Bien, aquí está. Bien, aquí, pues, vemos esta moneda, que es la que yo, con la que yo cuento. ¿sí? Es la Tepalcate, la de un peso Tepalcate, y de 83 pesos, que es un precio considerable. Aquí la están vendiendo hasta en 200 pesos, 155 pesos, esto es más razonable. Sí, eh, 169, pues sí, no están tan elevados como las otras, pues, la que valían... 8 pesos la daban 10 veces más en su precio real. Entonces, esta sí es. Sí, es este. Un valor aceptable. Sí, 195 pesos. 125. Bueno, esta, esta es la que más hace falta. Pero ahorita vamos a ver eso. Bien. Esta es la otra moneda de a peso. Sí, la Tepalcate. Ahora. Vamos. A mi otra moneda, Deje, a, aunque sea así que se trabe mi imagen para que vean que sí cuento con ella, pues, no es de, de que de que le estoy echando mentiras. <risa> ¿Por qué? Porque me interesa, pues, me interesa saber este. su, su precio. Que se traba esto. Ahí va, ahí va, ahí va. Muy bien. Esta y así sin, sin moverla, ahí así, muy bien. Eh, esta moneda de un peso, se si fijan, este, pues es, es un moned un Morelos muy muy diferente a las otras dos monedas. De hecho, son tres monedas que traen a un Morelos, este, como Delgadito, pues, no tan cachetón. Ah, por eso le pusieron a esta moneda Morelos Cachetón. Esta moneda sí es rara. Sí es muy rara y sí cuesta un poquito más. Independientemente de, de, de la ley que tiene. Bien, vamos a ver. Vamos a ver la información de esta. Fíjense, fíjense. Esta se empezó a... Acuñar del año 1947 a 1949, ¿sí? No es cierto, miren, aquí dice, periodo Estados Unidos Mexicanos de 1905 a 1969, ¿sí? Es cuando se empezó a acuñar. Fue moneda en circulación, aunque te, era de plata, pero sí estaba en circulación. O sea, las personas traían su moneda en la bolsa y pues con esos, esas monedas pagaban. Por eso antes la moneda mexicana estaba muy apreciada. No, ahorita que no, no vale casi nada. <ríe> Bien, eh, este tiene una aleación de plata de la mitad, sí, un 50% plata y la otra mitad, eh, pues otro, otro tipo de material. El canto está astreado. Esta sí está astreada. Sí Y pues el peso, diámetro, pues no cuenta con las herramientas. Ocupa una báscula que mide en gramos para ver si sí si cuenta con esas condiciones. Si no cuenta con esas condiciones, entonces su, modera, su moneda sí es una moneda rara. ¿sí? Pero obviamente si es una moneda acuñada en, en, en... ¿Cómo se llama? Pues en la misma troqueladora, ¿sí? en la misma acuñadora... Este, todas deben tener las mismas características, pero hay veces que por esas pequeñas diferencias, este, las monedas tienen un poquito más de valor. Gracias, Diego, Fernando, por tu live. Muchas gracias. Ayúdame a compartir, amigo, también. No quiero nada, ¿verdad? Ah, oh, con tu live, basta. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, bien, estas monedas que yo, con las que yo cuento, que es del año 1948, ¿sí? Únicamente se acuñaron 22.915.000 monedas. ¿Sí? Fue de, de las monedas mmm, que no se, no se acuñaron tantas. Las del año 1947 sí se acuñaron casi el triple. 61.460.000 monedas. Entonces, como yo cuento con la moneda... porque se paga esta? Como yo cuento con la moneda del año 1948... Aquí dice que trae un, un costo aproximado de 7 euros con punto 19 Bien, vamos a ver. 7.19 es un aproximado de 166 pesos. Que sí, efectivamente eso me costó más o menos la, la moneda hace dos meses. Me costó como 150, 155 pesos en la tienda numismática. Sí, ahora vamos a ver el precio en Mercado Libre para ver qué... Que, que la gente es bien gandalla no, no se dejen fiar de esos amigos, no compren nada por mercado libre vean dice, esta moneda eh, que es la misma, no es un año anterior a la que yo tengo que ya vimos que se acuñaron casi el triple de la del año 1948 la están dando en 780 pesos, si es una exageración ¿Sí? más del cuádruple de, del costo real 780, y pues se fijan, pues sí está muy, muy maltratada, pues, parece que ya está, este, con, con sus, sucia, pues, no me acuerdo el, el nombre, la que sí podría valer ese, ese, ese precio, es esta, miren, esta, le voy a dar un clip para que se haga más grande, ánimo, ánimo, vamos computadora, arre, arre, arre. Ahí va, ahí va. ¿Sí? Porque esta trae una calidad proof. ¿sí? Y probablemente sí valga ese, ese, ese precio. Porque es un acabado espejo. Entonces, muy pocas, muy pocas monedas salieron como esta. ¿Sí? Entonces, yo creo que sí vale la pena adquirir una moneda de estas con esa calidad proof en 620 pesos. Las otras no. Están muy carísimas, carísimas. Le digo, yo aquí, yo tengo esta que me costó $150 pesos aproximadamente. ¿Sí? Esta es la calidad proof en las monedas. Pero bien, a eso vamos a ir. Bien. ¿Qué moneda me hace falta a mí? Vamos a quitar esta pantalla. Al cabo se traba mucho. Estas son monedas conmemorativas, que son de plata. La primera que les mostré no es plata, es cuproníquel, que es cobre y níquel. Mezclado, ¿sí? Entonces, yo ya tengo... ¿Por qué no se ve la, la flechita en el... Vamos a ver. Déjeme cerrar lo del celular. A ver si se agiliza un poquito más mi computadora. Y vamos a ver por qué no se ve... El mouse. Sí, ahí está. Captar cursor. Ahí está. Pero no se ve porque está blanco, yo creo. <risa> Bien, aquí donde dice haz esta yo cuento con una de estas y cuento con una eh, Morelos Tepalcate, la que me hace falta es esta, esta es la que me hace falta y es también conmemorativa y es ley 300, o sea trae 30% plata, yo tengo la que tiene punto, el 50% plata y 10% plata, estas dos cuento, con estas dos me falta esta. Luego me voy a ir a la tita de numemática y, y la voy a adquirir, porque quiero tener mi colección completa de pesos. Eso sí. <ríe> Bien, vamos ahora a hablar de otra cosa. Sobre... Esta página, miren. Eh, voy a leerles... Es como yo me he estado informando de... ¿Por qué no se ve completo a ver? Ah, Ya sé por qué. Vamos a ver... Uh, filtros. Vamos a quitarle los filtros. ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí está. <risa> Muy bien. Déjenme hacerle más grande esto para que lean junto conmigo. Sí. Bien, eh, dice Un mundo de monedas de plata, bronce, conmemorativas o níquel Circulan a diario por internet o llegan a pasar en, la, en las vitrinas de los coleccionistas Pero la realidad es que no siempre se sabe en cuánto vender una moneda O en cuánto adquiere su valor Es lo que yo les decía ¿Sí? Este... Si lo que buscas es vender alguna pieza por internet o ofrecerlas en tiendas domismáticas, aquellas que estudian y se dedican a la colección de objetos como billetes, medallas o monedas, entonces estás, esta información será útil. Te será de utilidad. Bien. Dice, de acuerdo con David Escobedo, quien cuenta con más de 40 años en el medio, afirmó que uno de los elementos más importantes tiene que ver con la emisión. Es decir, entre más escasa sea, mayor valor adquieren. Pues además comenzaron a circular hace años. Miren la moneda que yo tengo. Bueno, está, está más viejita. Muy bien. Dice, una moneda antes de de esta que era la de plata ley 100 tiene más valor. ¿Qué dice? Tiene más valor. Esta es de 1970 y es de níquel. FotoInfobae. ¿Sí? Que es la que yo les decía, que es la primera moneda que yo la, que, que les mostré. ¿Sí? Dice, la moneda no vale por la antigüedad, sino por la emisión. Mientras más corta sea la emisión, más valor adquiere, destacó. Ejemplo 1, moneda de un peso Morelos, pero de 1969. Se puede vender en el mercado desde 15 mil pesos hasta 50 mil, ya que son muy escasas. Sí, ok. Yo cuento con esta, pero aquí está un dato importante. Sí, aquí está un dato importante. Eh, la, si ustedes cuentan con una moneda de un peso del año 1969. Sí, que yo con la que tengo es del año 1983. ¿Sí? Pero si cuenta con esta moneda, es una moneda rara. Por lo que dice aquí. Y probablemente sí puedan eh, ustedes venderla por ese precio. No cualquier moneda de a peso. Dice en el reverso del ejemplar luce es el libro de la historia. José María Morelos y Pavón. Y de perfil izquierdo a la, a, y la leyenda un peso. <coughs> Mientras que su adverso trae plasmado el tradicional escudo nacional del águila devorando una serpiente y la leyenda de Estados Unidos mexicanos. Se trata de una pieza de plata, ley 100 y muy escasa. ¿Sí? Ah, ah, ah, pues de ese año 1969 hay muy, muy pocas, ya que esa misma moneda comenzó a circular en el de 1970 a 1983. Entonces, si ustedes cuentan con una moneda de 1969, 1969, esa sí es una moneda rara, porque como lo acabamos de ver, comenzó a circular en, des, después del año 1970, como que fue un cáliz, a ver si yo pienso, ¿eh? como que fue un cáliz a ver si pegaba esa moneda, a ver, por eso a lo mejor no, no sacaron tantas del año 1969. Bien, lo que sucedió es que el gobierno autorizó que se cambiara su acuñación, por lo que en el periodo de transición de 1969 a 1970, se autorizó la modificación y e se hicieron de níquel. Muy bien. Ahora, ejemplo 2. Moneda de plata ley 500. que Es la que yo tengo también. Dice, un ejemplar de un peso con el mismo personaje de Morelos, pero con año de 1947, 1948 y plata 500, se puede llegar a vender de 10 mil hasta 25 mil pesos dependiendo de su condición. Pues yo ya, yo ya pelé mi moneda, pues sí, es, es, de hecho es, está dentro de las características, porque es año 1948, sí. Pero, pues, la calidad está un poco maltratada. Este, sí tiene el brillo eh, que debe tener, pero, pues, está maltratada. Está desgastada. Probablemente la puedo vender en mil pesos, ¿verdad? <ríe> Qué bien, bien recibido sería, pero no, no la quiero vender. Ahora, si me dan mil sí, ahí sí la se las vendo. No se crean. Bien, estos dos ejemplos de monedas sí están en, en venta en sitios como el Mercado Libre, pero los precios que se visualizan van de $200 a los $400 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para mejor tienen una como la que yo tengo, ya desgastada. Bien, dice, estas son las características de la moneda para que adquieran más valor. Esta página me gustó porque especifica muy bien... Eh, ¿Qué características debe tener una moneda para poderla vender en el precio que nosotros realmente estamos deseando vender? La verdad, 20 mil, 30 mil pesos. ¿Ah? Bien, vamos a, a ver. Dice, sobregrabado, cuando se observa una letra o número encima de otro. Bien, déjenme hacer un poquito más grande esta imagen. Eh, para, a ver si lo pueden distinguir. Bien. Aquí el cero y la O de pesos está este, traslapada, como que la troquelaron dos veces <ríe> y se y se desfasó el grabado. Entonces ese es un error de acuñación, ¿verdad? Bien, ahora también dice que sea de plata, sin embargo se venden de acuerdo a la ley. La ley, ahorita vamos a ver, que, bueno ya la ley ya les expliqué. La ley es este, la cantidad de plata u oro de que están acuñada y ya lo demás este es otros metales ¿Sí? hay, hay monedas que tienen ley 9900, 90, ¿sí? que la mayoría de es plata y, y, y este o oro ya hay monedas de oro a ver qué día me hago una de esas Dice otro punto que sea conmemorativa, aquellas que se salen por alguna celebración especial. Como los centenarios. Sí, esas son los, los las conmemorativas. Bien. Eh, y la otra es sin circular, que se encuentren en buen estado y recién acuñadas. Esto quiere decir que, ok, este, salió la acuñación, pum, de acuñación, se fue al banco y del banco se la dieron. Yo tengo una moneda así de 20 pesos, del banco me la dieron, recién salidita del banco, brillosita, eh, trae, está muy muy muy bien pulida y es de, de centenario, y centenario creo. Y ahí la tengo. Luego se las muestro. Luego voy a hacer un video mostrándosela. Y, pues, salidita del banco. Que ni siquiera pase de mano del banco. Pon a tu bolsa o a tu colección. Vámonos. Ahí que quede. Esas son las de colección. ¿Sí? A eso se refiere sin circular. Bien. ¿Qué más dice aquí? Dice que sean escasas. El año de emisión será la clave para poder venderlas más caras. Obviamente, como lo que estuvimos viendo, cada moneda. Eh, ya vimos que pues la de un peso, la Morelos, la, la más reciente, pues, que no es de plata, que es de cuproníquel, salieron 47 millones. Sí, la otra salieron 60 y... Oh, ¿Qué era? Una era eh, 100 millones, perdón. La otra la otra moneda fueron 41 millones, que son menos, que es la del Morelos cachetón. No, la del cachón es esta. Y este salieron 22 millones. ¿Sí? O sea, obviamente entre... Entre más, menos cantidad de monedas acuñadas... Sube el valor después de que salgan de circulación. ¿Verdad? Bien. Dice, por último... Dice, una pieza diferente, la moneda de cinco pesos de Bicentenario de la Independencia como con la imagen de Francisco Primo de Verdad, mejor conocida como la especial, ya que no tiene dos puntos que llevan los demás. ¿Sí? Pues esta es del de 2010, pero eh, cuando ustedes adquieren una moneda, aunque sea reciente, ¿sí? de ahorita de, de estas fechas, de nuevos pesos, bueno, ya no son nuevos pesos, ya nos acostumbramos, ya no le decimos nuevos pesos, pero si ven una moneda que esté recién salidita del banco, o que esté brillosita, o que no esté maltratada, pónganse a investigar. En la página del Banco de México hay una un apartado que dice numismática, y ya les, ya les vienen las características del sello y todo eso. Entonces, si ustedes adquieren una moneda esa y ven una diferencia, entonces, como en esta que no trae los dos puntitos, que, que dice que debe de traer dos puntos, uno aquí y otro acá, y esta no lo trae, entonces es una, una pieza rara. ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir leyendo. Ay, ¿qué hice? Eh, eh, eh, eh estamos, amigos. Ay, disculpen, ahí disculpen. ¿Qué? ¿Por qué se ve así? Ahí está. Vamos a seguir leyendo aquí. Muy bien. Oh, pues. No lo pongo, no lo pongo. Y así, sí, ahí está. Ahí está. Bueno, lo, las letras que no salen, yo, yo se las leo. Dice: Por su parte, <ríe> por su parte otro de los expertos, quien no quiso dar su nombre, pero tiene su tienda en Coyacán, enlistó algunas de las características que hay que tomar en cuenta para que las monedas adquieran mayor valor. ¿Cómo saber si valen más? Bueno, primer punto: que sean escasas. El año de emisión será la clave para poder venderlas más caras. Otro punto es que sea de plata, sin embargo, se venden de acuerdo a la ley. El Banco de México, Bánjico, maneja algunas ley de 500, ley 300 y ley 100. Yo tengo dos de esas, me falta la de 300. Moneda conmemorativa es plata. En este caso, serían aquellas que salen por alguna celebración especial, pues en la, es la causa de que adquieran un valor numismático en comparación con, la, con las que circulan actualmente. ¿Sí? Eh, eh, otro punto sobre grabado algunas piezas suelen adquirir mayor valor cuando se observa una fecha encima de otra sin circular existen ejemplares que se encuentran en buen estado y recién acuñadas de la casa de moneda motivo por la cual podrían elevar un poco su valor ¿Sí? aquí estamos aquí estamos muy bien voy a ir este mejor <ríe> así ahí, seleccionando para que se resalte mejor el contenido. Una pieza diferente. Un ejemplo de esta sería la moneda de 5 pesos del Bicentenario de la Independencia con la imagen de Francisco I de Verdad. Mejor conocida como la especial, ya que no tiene dos puntos que llevan las demás en la parte de abajo de la moneda. De acuerdo con los especialistas, estas ofrecen hasta 200 pesos. Las demás siguen valiendo únicamente 5 pesos a pesar de ser conmemorativas. ¿Ya ven? Así que hay que poner atención, ¿se acuerdan de la moneda de un peso que les subí de, que decía mil, noves, mil qué, mil ochocientos noventa y, no me acuerdo? <ríe> ah, pues esa es una moneda rara, aunque ya me puse a investigar, pues a lo mejor sí es desgaste, pero pues bueno, para mí es rara. <ríe> Dice, otra característica, más de una, en el mercado se puede vender ejemplares de níquel, cobre o bronce por kilo. Mi mamá tenía botes, botes de esos de, de chiles verdes, de los jalapeños grandotes. Tenía monedas retacadas de monedas de a peso, como la primera que les enseñé, de a cinco pesos. Por eso tengo, tenemos esta colección, pues. ¿sí? Y la, la demás se vendieron al kilo, se perdieron. Incluso una vez, creo que las enterraron ahí en una casa que vivíamos, pero se me hace que las sacaron y las vendieron al kilo. Pues no valía nada Mejor al kilo, vámonos Dice, es importante destacar A ver, vamos a ver es, impos es, es importante destacar que todos los precios varían De acuerdo a su acuñación O al material con el que fueron realizadas Sin embargo, para tener una mejor orientación Se podría visitar una de estas tiendas Especiales de numismática que hay en el centro Yo, aquí en Guadalajara A los que son de Jalisco O Guadalajara O alrededor pues este Les recomiendo la tienda esta, está en Plaza Las Torres, ahí dense una vueltita a la que yo fui, eh, está muy buena, se la recomiendo, nada más no me gane mi moneda que me hace falta si la ven. Luego, luego voy a ver, a ver si me dan chance de hacerles un video, Esper esperemos que sí. Dice... David Escobedo resaltó que muchas veces la gente tiene esperanzas de vender una moneda de precios estratosféricos. Por ejemplo, la moneda que salió el año pasado de la gesta heroica de Veracruz. Se ofrece hasta en más de 20 mil pesos en plataformas de mercado electrónico, pero la realidad es que eso es un engaño. ¿Ya ven? No soy el único que piensa eso. Muy bien, vamos a seguir leyendo. Está interesante esto, ¿eh? Bien, ¿qué es la, la de la moneda? No, no caigan, ¿eh? no caigan en esto. Vamos a seguir leyendo. Si sí, la moneda de la gesta de heroica de Veracruz se puede ofrecer hasta en 40 pesos. Foto. In, ¿Qué dice? Infobae. Ok, es 20 pesos, pero es conmemorativa. De, si la quieres revender o si tú la quieres comprar, ah, pues dame 100 pesos. No, te doy 40. ¿Sale? No, y menos 20 mil, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Esta moneda de cobre, por lo que es por lo que pese a ser conmemorativa su valor real es de $20 pesos y se puede vender solamente hasta $40 pesos en tiendas de numismática. La gente se ilusiona tanto que da tristeza, da tristeza explicarles, porque algunos tienen necesidad de verdad, pero cuando llegan con nosotros y que les digan a la gente que los precios no son reales. Aunque reconoció que hay muchos coleccionistas europeos o de otras partes del mundo que buscan ejemplares mexicanos, y son los que desembolsan estas cantidades tan elevadas. Desaprobó que la gente venda cualquier billete o moneda a costos elevados porque no vale. Y ya, pues ya hablando de billete. Vamos a seguir leyendo, porque yo también tengo billetes, como todos saben, ¿verdad? Eh, explicó que en el caso de los billetes pasa lo mismo. Pues podrían aumentar su valor solamente si tienen muchos años de emisión. Yo vi un billete este en, en la tienda esa que les digo. Y son unos billetotes también grandotes. Están chidos. Se ven muy bonitos. Por ejemplo, existe papel moneda que se hicieron antes de la revolución 1900 a 1914. Aproximadamente este billete se sí, podría venderse en 40 mil hasta más de 50 mil pesos. Los abuelitos que se sí, tengan los más antiguos. Los billetes caros de cualquier estado de la república. Un billete de 50 pesos que trae la imagen de Allende en 1800. Por decir algo. Reiteró, reiteró David bien, está interesante finalmente el especialista explicó que existen billetes muy raros que igualmente pueden llegar a precios exorbitantes y si lo pagan en este caso se recomienda acudir a una tienda de numismática donde se encontrarán libros con la exposición de lo que más valen de los que más valen, perdón ¿Sí? dice la fábrica de papel de moneda la fábrica de papel moneda de bánxico. O Pánjico, no, no, no sé cómo se pronuncia. Comenzó a operar en 1969 con los primeros billetes de fabricación nacional y con dominaciones como 5, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, 5000, 50,000 y hasta mil pesos. Con el tiempo fueron saliendo de mercado algunas familias. Es decir, dijeron de tener, dejaron de tener validez. Actualmente las piezas vigentes en el país son de la familia F, F1 y G1. Eso sí no lo entiendo. Voy a investigar qué significa eso. Las familias. Eso, otro video. Ay, hay mucho material para hacer videos. Muy bien. Vamos al siguiente. Ahora sí a explicar qué es Proof. ¿Sí? Bien, dice... Esto, esto, eh, yo ya había oído esta palabra. No sé si ustedes no la hayan escuchado, pero yo sí lo había escuchado ya anteriormente. Vamos a, a ponerlo aquí así. Muy bien. Dice, ¿qué es una moneda Proof? Una moneda Proof es una pieza numismática que presenta un acabado especial. Generalmente con fondo, con fondo espejo y el diseño tiene más una función estética que funcional. Muchas monedas Proof tienen un color blanco mate que se logra utilizando procedimientos y tratamientos especiales tanto en el cospel como en los cuños de la moneda. ¿Qué es cospel y qué es cuños? No sé. Vamos a seguir leyendo a ver si ahí dicen. ¿verdad? Dice, existe un gran grupo de coleccionistas de monedas que se centran específicamente en reunir monedas Proof. Este tipo de piezas tiene un gran atractivo visual, por lo, que la, por lo que las colecciones de monedas proof son muy hermosas y variadas. Las monedas proof actualmente pueden llegar a ser muy valiosas, incluso pueden llegar a convertirse en una forma de inversión de moneda de plata y oro. Existen monedas con acabado proof para todos los gustos y bolsillos. El precio puede ir desde un poco desde unos pocos dólares hasta varios cientos en el momento de su lanzamiento. Luego, de lo, luego los precios escalan cuando el stock se agota. Lo que ocurre bastante rápido porque las emisiones de moneda Proof suelen ser bastante limitadas. Eso sí, ¿eh? Eso sí. Y, y yo tengo una de esas. Pero pues hay que investigar cuánto vale. ¿Vale? Bien. Dice, historia de la moneda Proof. Esto es interesante. Estoy haciendo este video porque ya mañana lo voy a trabajar, entonces dije, wow, voy a aprovechar el último día para hablar de lo que a mí me apasiona, las monedas, la numismática. Muy bien, déjeme ver aquí. Muy bien. Dice, historia de las monedas Proof. La primera moneda Proof de la que se tiene conocimiento data de 1660 y fue creada para deleitar al rey Carlos II de España. Por supuesto, en este momento del concepto de proof no existía, pero esta pieza reúne todos los elementos necesarios para ser considerada la primera moneda proof de la historia numismática. El rey Carlos II tenía mucha pasión por las monedas y por sí mismo. La forma más común de unir estas dos grandes pasiones era ver acuñado su retrato en esta pieza. En estas piezas, así es, su, así es que surge esta moneda de, en particular. Que no tenía como fin servir como medio de pago, sino ser mostrada al rey Carlos II para su propio deleite. Y esta es la moneda. ¿Cuánto creen que baila? Que valga. Ah, pues aquí dice el precio. Mismo. Se estima que esta moneda puede costar en la actualidad unos cien mil euros. Ay, cara, a ver, ¿cuántos cien mil euros? A ver si un día me la encuentro. Ahí son cien mil esos mexicanos vendría siendo 2.315.558 pesos. ¿Qué tal? Ojalá, ojalá algún día me encuentre una de esas. Te la vendo, van a decir, ¿verdad? Ché. Eh, de Dice, las monedas, que, eh, las monedas que... Ah, que antaño podemos reconocer bajo el rótulo de Proof era precisamente lo que su nombre en inglés indica, moneda de prueba. La función de esta Proof era presentarlas a reyes y otros funcionarios para su aprobación antes de ser acuñadas masivamente y puestas en circulación. Con el tiempo el concepto de la función de las monedas Proof se cambió hasta convertirse en lo que, es, en lo que son hoy. Objetos diseñados y comercializados para, para entusiastas y coleccionistas de monedas. En Estados Unidos, donde los, el coleccionismo de monedas es un pasatiempo con varios siglos de antigüedad, existen antecedentes de acuñación de monedas proof desde 1820. Es cierto que monedas con esta denominación y de esa época son extremadamente raras y valiosas. La, ma la mayoría de los coleccionistas nunca tendrán una. Porque no podrán pagar lo que vale el día de hoy. Pues no. Y después de 1936, es posible encontrar ejemplos prof más accesibles. ¿Qué? A asequibles. ¿A accesibles, no? A un coleccionista de clase media. No, yo soy de clase baja. ¿no? Ni a media, y viejo. Entonces... La, la, excepción de ¿qué? la excepción moderna de moneda Proof se refiere a piezas diseñadas y acuñadas con técnicas y calidad superiores a las monedas comunes destinadas a circulación con finalidad a se de ser ofrecidas a los coleccionistas de monedas y otras personas interesadas en este rubro. ¿Cómo saber si una moneda es Proof? Aquí viene lo chido. Ya vimos por qué es Proof y todo eso. Ya, lo, ya me quitaron las... Las aspiraciones de, de algún día tener una de esas, pero bueno. Pero soy coleccionista, yo me considero coleccionista. Bien, ¿cómo saber si una moneda es proof? Para saber si una moneda es proof, debemos fijarnos en su diseño acabado y acabado. Estas se diferencian de otras piezas circulantes por la nitidez, por presentar un grabado pulido y suavidad de los campos. O sea, la, pues la moneda pues. Al punto de mostrar un brillo inusual. Es decir, normalmente las monedas Proof son reconocidas por su calidad y, es, y estado de conservación. En el caso de monedas antiguas, actualmente las monedas Proof se acompañan con un certificado de autenticidad de la casa de monedas que las acuña. Entonces, yo tengo una, tengo que ir a, al Banco de México a que me dé mi certificación de que sí, efectivamente es una moneda Proof. Bueno, yo digo que es moneda Proof, falta que ellos la certifiquen, ¿verdad? ¿De modo, a ver qué día voy. Aclaración. No debemos confundir monedas no circuladas con monedas Proof. Ah, ya me callaron la boca. Bueno, yo, yo sigo con la esperanza. Ambas podrían tener un acabado muy bonito y lustrado, pero entre ellas existen algunas diferencias que hacen las segundas más valiosas. En La siguiente tabla de. Comparto algunas diferencias importantes que entre monedas sin circular, normalmente del tipo conmemorativas, y de monedas de calidad proof. Eh, acuñación sin circular. Se encargan, se carga la mano en la prensa de acuñar y se golpean una vez. La, la, la, la. Proof. Se golpean al menos dos veces, los, lo que le da a la moneda un primer plano esculpido. Esmerilado y un brillo glamuroso, diseñado y definido, eh, intrincado y fondo espejo. Mm, ah, pues son las diferencias. A ver, rareza dice: rareza, producidas en número más alto que las monedas proof, haciéndolas más fáciles de encontrar y más asequibles. Asequibles. En la mayoría de los casos, tiradas en varios miles. Y la proof dice, producidas en tiras cortas del orden de los cientos o unos pocos miles de ejemplares. Esto hace que las monedas proof sean más raras. Pues obviamente. Tipos de monedas en calidad proof. La moneda proof se puede clasificar en diferentes tipos de acuerdo a algunas de sus características más reconocidas. Proof clásica. A ver, en este caso, en esta categoría, entran todas las monedas acuñadas con la finalidad de ser mostrada a los mandatarios o funcionarios responsables de la aprobación de las monedas o sea se podría decir que es la moneda prototipo, la hacen a mano a ver que si les hace bonita, que le pongo, que le quito y a lo mejor esas son las que ya suelen valer más porque pues, quítale esto quítale el otro, pone esto y ya cuando la sacan ya a, a, a troquelar masivamente pues esas que son diferentes son las que cuestan un buen billete Dice, cinco pesetas del año 1949, prueba de diseño. Muy bien. Dice, un ejemplo de moneda proof clásica sería las cinco pesetas de 1949, donde se muestra el, el dictador Franco en traje militar, que por cierto nunca fue aprobada para su circulación. Ándale por dictador. <ríe> Proof moderna. La moneda Proof moderna con aquellas que se acuñan utilizando técnicas y procedimientos especiales que te, comento, que te comento más adelante para lograr una presentación del campo lustrado y brillante. Puede ser monedas Proof acuñadas en plata u oro y a menudo se emiten versiones de la misma serie de ambos materiales. Este tipo de monedas nunca integran el sistema monetario ya que se comercializan directamente a coleccionistas. ¡Qué huele! O sea que a lo mejor yo puedo mandar a hacer una moneda especial para mí nada más y ya cuando ah, ya para cuando ya no esté yo ya para queda <ríe> bueno pero pues ahí está para los a los nietos proof reverse o reverse no sé cómo se pronuncia las monedas proof reverse son relativamente recientes y se distinguen por su apariencia contraria a las proof de tipo moderna estas monedas presentan el campo en color, mientras que los elementos de diseño son los que muestran el aspecto ilustrado. Parece que está pintada. Un ejemplo de este tipo de moneda es Alt DOLLAR de 2010, en la que en la se, se observa sobre un campo negro. La efigie de Kennedy, ilustrada y, llen y llena de detalles. Lo mismo ocurre en el reverso con el águila. Y otros detalles de diseño. Pues como que no, no. Como que no se ve chida. <risa> Proof-like. Las monedas Proof-like no son exactamente monedas Proof. Son piezas circulantes que muestran un, un acabado y calidad parecida a una pieza Proof auténtica. Normalmente esta calidad se logra en aquellos ejemplares que acuñan con un cuño nuevo. En la medida que se van acuñando más monedas... Ay, se me está tapando la nariz. Ay, mi, mi, mi. <ríe> en la medida que se van acuñando más monedas, los cuños se deterioran y la calidad de la moneda se degrada, siendo todavía buena para circular, pero muy escasa para ser consider considerada proof. ¿Cómo se fabrica las monedas Proof? ¡Ay, oh, no! Pues eh, está, el artículo está... Bueno, ya casi acabamos. Está bien interesante. ¿Cómo se fabrica las monedas Proof? El, el proceso de fabricación de monedas proof, proof es distinto del que se sigue para monedas comunes. A fin de cuentas, las monedas circulantes no pierden valor monetario por ser más o menos lindas. En el, proceso, en el proceso de fabricación de monedas Proof se caracteriza por dos elementos. Déjenme tomar agua porque ya se me secó la boca. A ver si se me para la nariz. Bien, dice, en el proceso de fabricación de moneda Proof se caracteriza por, por dos elementos. Cuando el que acuña sobre el cospel, esta ha sido tratado previamente también la matriz, al igual que el cospel. El troquel que se posee, el diseño de negativo, se le trató con químicos hasta lograr que llegue a un pulido especial, es decir, como un espejo que refleje. Existen medallas con dos acabados, satín, espejo y espejo, en la que solo se trata una parte del troquel para hacerlo proof espejo. El resto se oculta para que siga permaneciendo satin. No entendí. ¿Qué significa eso? Acabado espejo. Ah, aquí hay una dirección para ver eso. Pero no, ya, ya se alargó mucho este video. Y hay que ponernos a jugar al rato. Y hacer qué hacer. <risa> bueno. Las monedas corrientes solo reciben un golpe para hacer acuñadas. Con esto es suficiente para estampar el diseño de una forma reconocible y en la calidad regular. En cambio, las monedas Proof reciben entre dos y tres golpes de acuño. De cuño, perdón. En algunas ocasiones puede ser golpeadas más veces hasta que operario decide que la calidad y el efecto espejo se encuentran en un grado superior. Siempre el personal que trabaja en la seca a cargo de la acuñación de monedas Proof pasa por un proceso de descontaminación de partículas que pueda llevar en su ropa. Esto se hace para lograr una atmósfera óptima. Para acuñar monedas Proof se comienzan preparando una mezcla de arena sencélica que se dispara por una brocha de aire al troquel y el cuño. Luego se limpia ambos fieltros y pasa de diamante. De forma, de forma se inicia una, un pulido del área que se corresponde con el campo de moneda que no se acuña. Ah, pues sí, está interesante eso, pero... No, creo que ya sería todo. ¿Dónde compramos monedas Proof? A ver, para coleccionar. A ver, a ver, a ver. Es probable que si has llegado hasta aquí, te interese saber dónde puedes adquirir monedas Proof para crear tu propia colección numismática. Existen muchísimas tiendas para comprar monedas proof, para coleccionistas. Puedes seleccionar entre una amplia gama de monedas de diferentes países y con motivos muy diversos. Desde motivos religiosos, políticos, naturales, de dibujos animados y cuenta con y cuenta cosas de... Se te puede ocurrir. Y con las cosas te puede ocurrir. Uh, Power Coin. Órale. Muy bien. Está chida, está chida esta página, me, me, me gustó mucho todo el contenido. Si ustedes quieren seguir leyendo ahí, pues ahí les dejo la página, se llama, a ver, ¿quién? Gustavo Parra, gracias amigo por tu like, muchas gracias, muchas gracias. La página se llama Mundo Moneda. Está, está interesante, por si ustedes quieren ahí meterse más a lo que es la numismática, pues aquí trae muchas cosas interesantes. Muy bien, amigos, pues hasta aquí dejamos este video. Ah, pues es que no estaba leyendo los comentarios. Host oh, MP, seguido me encuentro y se me pierden cavando en la... ¿Qué urbanización? Seguido me encuentro y se me pierden cavando en la urbanización. Ah, que sea, ¿te encuentras monedas raras? Es un suertudo, mano. Qué chido, qué chido que... Que te encuentres monedas. Y yo también me he encontrado una que otra. Ya, ya hice comentario en un video de que... mi. encontré una moneda de español, de España del año 1700 y tantos. Y se perdió. Ni modo. Ni modo. Bien, amigos. Pues hasta aquí la dejamos porque tengo cosas que hacer. Déjenme apagar la lámpara esta. Estaba la moneda. Si les gustó el video. O si quieren que hable de, de alguna de alguna moneda en particular. Investigamos a ver qué cuánto más o menos anda costando. Por si ustedes cuentan con una. Y pues ahí pasamos un rato otra vez platicando y viendo las monedas. Luego también voy a hacerlo de billetes, a ver qué onda. Ahorita nada más pura moneda. Pero, pues, en, ahí, ahí cuando tenga chance Y ahorita ya casi no voy a tener chance ya voy a irme a trabajar otra vez. Bien, amigos, pues, ayúdenme a compartir, darle like al video. Eh, al rato lo voy a subir a YouTube también. Igual en YouTube, cualquier comentario yo lo leo en YouTube, en Facebook, todos los comentarios que me dejan yo los leo. Y, y si tengo oportunidad le contesto sí, aparte sé pues del del tema o de la moneda si no pues investigar hay que investigar muy bien pues los dejo yo ya me voy porque hay que hacer que hacer hay que comer y después ponernos a jugar un rato el de me está gustando mucho el de los gusanitos desafortunadamente no lo puedo jugar aquí en la en la computadora porque ya vieron mi celular, ya, ya se alentó. No, no, no es la celular, es la computadora. Entonces, pues si, si donan estrellas, muchas gracias. Se los voy a agradecer mucho. A todos los que donan estrellas, les agradezco muchas, muchas gracias por su donación. Me sirven de mucho. Aunque pues ahorita somos muy poquitos, ¿verdad? Que hemos estado aquí. Bien amigos. Nos vemos en otro video. Ay, ¿por qué se me ve así? Muy cerca de la luz. Nos vemos otro video. Cuídense. Hasta pronto.